Bueno, vamos a... a coger un poco de agua de mar para hacer sal. Estas son pruebas. En teoría tarda dos o tres semanas en secarse. Estamos en la zona de.. Aquí ¿me Mercury, zona de Santa Susana, es que no me acuerdo cómo se Y nada, playa de. de mar, Santa Susana, esta zona, ¿vale? Tiene de Mar la tenemos un poco para allá. ¿vale? Y me he puesto un pantalón corto para poder. botella depósito aquí y ahora llenaremos con la con esta cortada para que sea un poco más fácil que en realidad según como casi lo mismo lo que hago es que meto esta entera meto esta entera a su vez y se pues, acabó acabaríamos antes ¿Vale? que casi lo voy a hacer vamos a acabar, antes. No a acabar antes a ver que no me llegue el agua aquí de la orilla al tapón soportable vale no, no, no es la primera impresión. la primera bueno más o menos más o menos más no me puedo meter porque entonces ya me voy a mojar por dentro y ya vamos a tener un poco más de problema entonces vamos a intentar coger que no toque mucha arena porque más no me puedo meter. Me parece que voy a tener que hacerlo con la otra. Está complicado, está complicado porque tengo que hacer muchas, fijaros, dos veces que la he sumergido y solo he cogido esto. Hay que hacerlo con la otra. La vamos a vaciar. Y lo haremos con el otro. Con el cazo este. Vamos a hacerle un poco de hoyo para que no se me vaya el tapón se me ha ido hostia se me ha ido el tapón de la otra joder ah no está aquí. está aquí bueno vamos a intentarlo ahora de nuevo vamos al ataque de nuevo ahora será más fácil el final era el primer método que quería usar Ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No ha pillado arena, si la pillas es que ni en el momento que va ni vuelve, el momento que está como un poco quieto. Bueno, ahora ya aunque me llegue la ola aquí no se me va a ir el agua, no se me va a ir la botella, ¿sabes? Ya tiene peso, ah, pues ya está, ¿ves? Dos dos talascadas. Sí que hay arena, ¿eh? mira. Toda esa arena se ha quedado depositada abajo. O sea que sí que sí que entra arena, pero claro, enseguida se va el es lo bueno. El agua, temperatura ¿eh? está despierta. Venga ahora. Que si no, es que ya que veníamos hoy a dar una vuelta a la playa digo bueno pues vamos a aprovechar, ¿no? Bueno, la arena se habrá quedado abajo. Bueno, el truco sería dejarla un poquito reposar, dejarla un momento, ya está, ya está, se queda abajo. Y exacto, no apurar hasta el final. La lástima es que llevo dos o tres garrafas, pero son de agua llena. Si no, me sabe mal tirar el agua, que está 1.46 cada botellita de agua. Y me sabe mal desperdiciarlas y tirarlas. Para poder luego llenar... Para poder llenar agua de mar. También me sabe mal tirar un agua que te ha costado el dinero. Fijaros, toda esta es la arena que se queda ahí abajo Pero bueno, es como que se queda abajo Y esto es una arena que no es fina, fina, fina No es fina, fina Entonces se va al fondo Esta zona, todo lo que es la zona de Barcelona hacia arriba O Gerona o Girona eh, Toda esta zona, la arena es un poco más gorda No es tan fina como la de la zona de que Es una arena muy fina que se enturbia mucho el agua Entonces esa es más difícil de esquivar falta para llegar a tope y ya está hombre, bueno, los pies los hemos refrescado ¿Eh? hemos hecho toma de tierra, que se hizo ¿no? grande, ¿no? grande, de tierra lo hemos hecho, ¿vale? pues venga, la llenamos a tope ya está pues listos voy para el coche y no, no. no llevo todo. Bueno, llevo la manta aquella, pero no llevo toalla en realidad. Va, me saco un poco al aire. Pues eso, viernes, ¿eh? Hoy viernes. sea un ratillo por aquí por la playa.